A instante Vamos a plantear el ejemplo El ejercicio que nos dice La arista básica de una pirámide cuadrangular regular Mide 2 centímetros ¿Correcto? Las caras laterales son triángulos equiláteros También nos da otra idea Ahora, hallar el volumen de la pirámide Entonces, para hallar el volumen de la pirámide ¿Qué decíamos que era el volumen? ¿El volumen era que igual Igual a área de la base Por la altura Entre 3 ¿Correcto? Entonces necesitamos poner los datos ¿Qué dice? La arista, ¿verdad? Arista, arista, ¿cierto? Mide 2 centímetros De aquí para aquí Mide 2 centímetros 2 centímetros Entonces, esta distancia También esta arista es lo mismo Solo en la gráfica les parece diferente, ¿no? Pero no Es 2 centímetros ¿Correcto? Entonces ya tenemos aristas Ya no hemos puesto los datos ¿Qué más nos dice? Dice que los, dice, las caras laterales son, triángulos los equiláteros Quiere decir que estos 2, estos 2 y acá también 2 y 1. ¿Correcto? Ya está Ahora, para encontrar necesito área de la base ¿Cómo se encuentra área de la base? Como es cuadrado, porque te dice que es de base cuadrangular, ¿correcto? Entonces, ¿cómo encontramos? Lado al cuadrado Si sabemos que todo esto también mide 2 centímetros Entonces, tenemos lado al cuadrado, ¿correcto? Encontramos área de la base es igual que lado al cuadrado Donde área de la base será que igual a 2 al cuadrado ¿Correcto? Entonces área de la base ya tenemos 4 centímetros ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos piden? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos altura Para encontrar altura vamos a hacer un trazo ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar otros triángulos, rectángulos acá dentro mío esto va a ser mi altura, perpendicular a la base Dijimos, ¿cierto? Entonces ya tengo altura y también puedo trabajar Mira, esto qué era Este trazo de aquí Para acá, el centro, era Apotema de la base ¿Correcto? Apotema de la base Y otro trazo aquí, mira Esto también es perpendicular a la base ¿Qué era? Apotema de la pirámide Así AP' ¿Correcto? Ya está. Mira, ¿qué triángulos, rectángulos podemos encontrar? Ya tengo esta distancia. Si esto dijimos que era la mitad, entonces, ¿cuánto mide esto? Un centímetro y otro un centímetro, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar aquí con rojo. Con rojo. Aquí tenemos un centímetro. ¿Correcto? Y aquí dos centímetros, un centímetro. Pitágoras. ¿Cuál es tu hipotenusa? Esto. Esto es tu hipotenusa, ¿cierto? Mis catetos, cateto. Hipotenusa, ¿correcto? Entonces, hipotenusa al cuadrado, ¿qué dice? 2 al cuadrado Mejor trabajamos con negro 2 al cuadrado 2 al cuadrado será igual a qué? A 1 al cuadrado más AP' Todo al cuadrado Quiero despejar, ¿correcto? AP voy a despejar 2 al cuadrado, 4 Igual, un pasito más, mira, 1 al cuadrado, 1 Profesor, más AP Prima Todo al cuadrado Paso restando 4 menos 1 es igual a AP prima al cuadrado ¿Correcto? Ya está ¿Cuánto es? 3 3 es igual a qué? 3 es igual a qué? A AP ¿Correcto? Ya tenemos apotema de la pirámide Entonces, ¿ahora qué podemos encontrar? Otro triángulo Dijimos que, que apotema de la base también divide en dos partes iguales, ¿verdad? Uno de los lados. Entonces eso también es un centímetro. Un centímetro. Si esto es un centímetro. Si esto es un centímetro. Desde aquí. Hasta acá. Entonces ya tenemos otro triángulo rectángulo. Mira. La altura. Altura, ¿verdad? Altura. ¿Qué es la altura? Altura. Tenemos apotema de la pirámide, tenemos apotema de la base. ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué propiedad? De nuevo, Pitágoras aplicamos. Entonces tenemos altura. Apotema de la pirámide será igual a qué? Porque estamos haciendo de que apotema de la pirámide es nuestra hipotenusa, entonces este al cuadrado, todo esto al cuadrado, será igual a qué? A altura al cuadrado más 1 al cuadrado, porque ¿cuánto mide nuestro apotema de la base? 1, ya está. Apotema, entonces, apotema de la pirámide será igual a qué? Raíz cuadrada de, perdón, apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide, ¿cuánto vale? Raíz de 3, raíz de 3, ¿verdad? Raíz de 3 al cuadrado es igual a qué? H al cuadrado más 1 al cuadrado. Este H al cuadrado queremos despejar al cuadrado, es igual a qué? Raíz cuadrada de 3, se va, se va, ¿cierto? Nos queda 3 y menos 1. ¿Cuánto es? 2. Igual a H. Entonces, ¿cómo pasa esta potencia? Como raíz de 2, raíz de 2 sería nuestra altura. Ya tenemos altura, entonces podemos ya plantear, creo que ya salió como esta. Tenemos apotema, perdón, área de la base, sí. tenemos altura. Entonces el volumen final, ¿volumen será igual a qué? Área de la base por altura entre 3. Entonces, ¿volumen es igual a qué? Altura, ¿cuál área de la base, 4, 4 entre 2, aquí raíz de 2, ya.